Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy voy a intentar hacer lo que es la rutina de ejercicio, que bueno, son alrededor de 40 flexiones, eh, vamos a ver si conseguimos llegar a 40 flexiones y después una rutina de 10 minutos de abdominales, vamos a ver si la conseguimos hacer porque es bastante dura y bastante intensa, pero si hacemos la mayoría de ejercicios que salen en la rutina, la verdad que, que está bien, os pondré en la descripción eh, el enlace al vídeo de los abdominales por si queréis probar vosotros suerte pero la verdad es que es bastante dura así que bueno vosotros veréis Bueno, vamos a por las 40 flexiones la verdad es que es en plan hago 40 seguidas y luego pues ya me olvido en todo el día así que bueno vamos a ver qué tal 36, 37, 38, 40, wow. vale. La verdad es que hacer 40 flexiones, aunque bueno, esas últimas han estado un poquito así reguleras, porque la verdad es que ya no tenía energía para tirar a, a las 40, porque al final se de terminó descansando. Pues bueno, al menos hemos llegado a 40. Eh, es mi límite. La verdad es que empecé la cuarentena haciendo 10 flexiones. 10 flexiones, la verdad. Es que, <ríe> que me parecían mucho al principio. Y bueno, parece que en 3 meses. Marzo, abril, mayo, junio. Bueno, 3 meses y medio, 4. Pues hemos podido llegar más o menos a 40. Así que no está nada, nada mal Ahora voy a tomar un poquito de un descanso, ¿vale? <ríe> Porque la rutina de abdominales la verdad que es bastante dura Os pondré el vídeo mientras que yo lo voy haciendo en una esquinita Me <ríe> vamos allá 4, 3, 2, 1, cero. Bueno, venga, vamos allá entonces 2, 1 The first exercise is leg raise clap. Lower down your legs slowly and lift the back up. Then punch up and clap your hands. Make sure your back is flat on the ground when you lower your legs down as you don't want to injure your back. No rest time, here, guys. We are going straight into the reverse squat the hips off the ground using your core muscles and make sure you're engaging the core here. Thank you. Jump into cross body climb. Bring the knees in, the opposite elbows, popping, and tighten up your core Get in, down. Quiero Ya. Wow. que a te llaman el no Dios no es nada, verdad. Pues te deja matado. Straight away. I'm really curious here, but breathe in as you your legs and breathe out as, you bring your legs in as you breathe out. Lo peor es ver el tiempo, tío. Es mucho tiempo. 8, 7, 6. ¡Qué excesante! Este ejercicio... ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Qué okay, right. make sure mucho Y solo llevamos el 47%, chavales. Voy sudando, pero vamos. Y no solo con tu cuerpo, ¿sabes? dices que no está levantando peso? Pues sí, pues con tu peso te levantas Bueno ya, yo creo que lo puedo, me puedo más, Esta me revienta. Venga. Wow. Of Again, a ver, pero no Dios, esta plancha no me gusta nada Bueno, esto es a punto. Como veis, ya estoy muy de forma, eh Pero bueno, ahí es donde Ay. Me Estoy sudando como un pollino. Como un pollino, chaval. Va no tranquilo. Esto era es tan duro, ¿eh? Tocarse los tobillos nada más. se puede soportar. Pero así que no puedo más, ¿eh? Esto no hago todos ¿no? los días. Todos los días. Es demasiado sufriente, yo sé que son solo 10 minutos, ¿eh? Straight away with a bicycle crunch. I know I'm really pushing you guys here, but we are almost done with the workout while guys keep going. <risa> Solo llevamos el 82% Todavía un 20% de sufrimiento con bueno, un 18 <risa> Venga, vale Get ready for straight leg crunch Do a couple of crunch crosses No, punch es muy difícil Si sí, no puedo más A ver si vosotros podéis seguirlo seguirlo en casa eh porque Ya estoy malado pero qué te queda macho solo queda un ejercicio pero es que no puedo más y no puedo más niña además es este de las planchas el que, el que me mata niña ¿sí? la trasilla este me van a quedar así en plancha y yo lo doy por terminado porque es que no puedo Vale, pues esto ha sido todo por hoy La verdad es que estoy todo Y es que es una matada Es una detrás de otra, ¿sabes? Si vosotros lo habéis podido seguir en casa sois de la leche Pero yo con la fuerza física Que tengo ahora mismo de cuarentena No, no puedo Sobre todo porque, bueno Ahora mismo me he puesto a hacer la dieta Bueno, no es dieta, si no es el ayuno intermitente que es estar bastante tiempo eh, Sin comer, digamos Hace dos comidas al día, lo que es el desayuno y la comida, o la comida y la cena Y de esa manera das tiempo al cuerpo a que metabolice el resto de, de grasa Así que, bueno, pues que se reparta la comida que tienes en todo el cuerpo Y bueno, he perdido peso, pero bueno, yo creo que también he perdido fuerza o algo de eso, no sé Bueno, yo lo dejo aquí, espero que os haya entretenido el vídeo yo lo he pasado fatal La verdad es que estoy todo reventado Me tendré que pegar una ducha ahora Y la verdad es que bien merecida Y nada, espero veros en el próximo vídeo Venga, hasta luego